Bueno, me presento. Soy Olga Jiménez, la candidata a la alcaldía de Torrejón de Ardoz. Me presento por Podemos Torrejón de Ardoz. Eh, antes de nada quería daros las gracias a todos y a todas los que estáis aquí que habéis dedicado esta tarde a compartirla con nosotros y con nosotras muchas gracias a todos los municipios de la comarca que estáis aquí que son prácticamente todos y eh, muchas gracias a todos los ponentes autonómicos y estatales que también eh, habéis compartido este tiempo con nosotras y sobre todo muchas gracias a la militancia que todos los días se deja la piel en la campaña que todos los días está a pie de obra para construir un partido político, para construir un Podemos que desaloje al PP de las instituciones. Muchas gracias. Nos encontramos en el Teatro Municipal de Torrejón. ...para presentar las candidaturas comarcales para la próxima cita electoral que tenemos el 26 de mayo. Dentro de una semana y unos poquitos días. En Podemos salimos a ganar nuestros municipios, muchos de ellos gobernados durante muchos años por el Partido Popular. Es necesario y urgente que recuperemos la soberanía popular que recuperemos la sanidad pública, que recuperemos la educación pública y que recuperemos unos servicios sociales de calidad. No, no más gente sin casa y casa sin gente. Se hace prioritario en el corredor de Lenares implantar una política de vivienda pública y en Torrejón de Ardoz hacemos una apuesta clara por el alquiler de la vivienda social. No podemos estar en el ranking de los pueblos con los precios más altos, tan solo superados por Madrid y Las Rozas. Esto no puede seguir pasando. Los municipios del corredor del Henares compartimos muchos problemas que debemos dar solución desde lo común, desde lo municipal y desde lo autonómico, como pueden ser el macrovertedero de Loeches, el río Henares, la línea de tren y la Nacional 2. Es un problema que debemos de tratar desde lo común. Las mujeres hemos sido las grandes olvidadas y las más perjudicadas por las políticas de recortes del Partido Popular que han llevado a cabo en nuestra comarca. Nosotras en Podemos Torrejón vamos a invertir y vamos a crear una concejalía de feminismo que ponga el foco en cubrir las necesidades de las mujeres de Torrejón. Vamos. Vamos. A asegurar las viviendas a las mujeres maltratadas y a sus criaturas. Y vamos a incentivar políticas económicas locales que ayuden a las mujeres a tener independencia económica. Eso lo vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. No quería cerrar mi intervención sin decir que va a haber en estas elecciones muchos votos que se van a tirar a la basura si no llegamos al 5%. Que esto ya ha pasado y que desde luego Podemos es la seguridad para que en los municipios existan políticas efectivas y reales de cambio. Y para terminar, últimamente me encuentro con muchos concejales del Partido Popular de, de mi pueblo, de aquí, de Torrejón de Ardoz, por la calle, y, y me dicen siempre lo mismo. Oye, qué cansado es esto de estar en la calle haciendo campañas. Y mira, es que yo les digo que más cansado es madrugar y levantarme a las 7 de la mañana, que es mucho más cansado irme a trabajar y también que es mucho más cansado llegar a casa después del trabajo y tener que cuidar a la familia. Eso sí que es cansado. Pero claro, ellos no saben lo que es trabajar porque llevan 30 años sentados en los mismos sillones, llevan 30 años sin salir de las instituciones. Y eso ya no lo vamos a permitir. Hay que sacarlos ya de las instituciones, que entre aire fresco, al ayuntamiento, a la comunidad, a Europa. Porque solo, y lo digo de verdad, solo estando Podemos en las instituciones, se asegura un verdadero cambio para los ciudadanos y ciudadanas. Podemos va a ganar estas próximas elecciones. Ahí estaremos dándolo todo. A continuación, os voy a presentar a Carolina Alonso, que la tengo justamente al otro lado, una compañera de la Comunidad de Madrid y candidata a las autonómicas para la Asamblea de Madrid. Os dejo con ella.